Hoy es un día importante para el Ayuntamiento de Córdoba y fundamentalmente para dos entidades, ASPASI y FEPAMI. Desde la Gerencia de Urbanismo impulsamos que este solar que está a mi espalda, de 7.700 metros cuadrados, fuera cedido durante 50 años a la, estas dos entidades. Son dos entidades eh, de utilidad pública, son dos entidades que hacen un magnífico trabajo con personas con diversidad funcional y eh, bueno pues en este solar 4.700 metros cuadrados van a ser para ...y tres metros cuadrados van a ser para espacios... ...se van a desarrollar dos magníficos proyectos... ...para nuestra ciudad... ...además por mitad, justo por mitad del solar... ...pasa eh, un acueducto romano que también va a quedarse... ...conservado y será también... Un yacimiento, arqueológico, ...un yacimiento arqueológico de primer nivel... ...por lo tanto un día feliz para la ciudad de Córdoba... ...un día importante para estos dos colectivos... ...y un día eh, yo creo que eh, donde se concretan proyectos de ciudad... ...para eh, mejorar la vida de los cordobeses y las cordobesas".